Hoy les cantaré La Llorona. Salir. Hermoso lleva paz llorona que la virgen te creí No te estoy riendo No me estaba riendo Que la vir No, otra vez, hermoso huipín desde el principio Hermoso huipín, llevabas te rías ㅎㅎㅎㅎ <웃음> 키키